Saludos pueblo dominicano, una vez más con ustedes, yo soy el doctor Juan Pablo Reynoso. Quiero informarle a todos ustedes que se han confirmado seis nuevos casos de coronavirus en nuestro país. Ya suman 11 casos confirmados positivos y estos nuevos casos corresponden, uno corresponde a una francesa, dos corresponden a dos nacionales venezolanas y tres casos corresponden a tres dominicanos lo que nos intriga actualmente de esos casos es que el ministro en su rueda de prensa no informó el lugar de procedencia de cada uno de ellos quien dijo que más adelante se darán informaciones detalladas de cada uno de los casos eso hay que tenerlo pendiente y estar al tanto con las informaciones que serán emitidas en las próximas horas estos videos lo hago principalmente con fines de información para que el pueblo dominicano se mantenga al tanto de todo lo que está aconteciendo en nuestro país también tenemos el próximo domingo las elecciones municipales les recomiendo a todos ustedes que mantengan la distancia con las personas que se encuentren estornudando o tosiendo al lado de usted mantenga una distancia prudente utilice las medidas de higiene necesarias utilice pañuelos, jabón, manitas limpias y trate de no estar en contacto con estos pacientes que estén estornudando o tosiendo al lado suyo. Así que ya saben, traten de evitar el hacinamiento también y el conglomerado en las diferentes partes. Si usted va a votar, usted trate de hacerlo lo más rápido posible. Usted va al lugar de votación, ejerce su derecho al voto e inmediatamente regresa a su casa y, Tránquese si es necesario. Así que vamos a ver la red de prensa que emite el ministro de Salud Pública. Y sigamos con las informaciones. Producto de esos exámenes y el reporte del Laboratorio Nacional de referencia para este caso del COVID-19, seis personas más han sido diagnosticadas con covid 2019 positivo. Tres de ellos dominicanos, una francesa y dos venezolanas. Estos casos son el producto del proceso de vigilancia que habíamos dicho que seguía el país en la detección de casos a partir de la observación y notificación en todo el territorio nacional, lo cual nueva vez confirma la eficiencia del sistema montado de vigilancia sanitaria en la República Dominicana. En el día de mañana, Vamos a exponer todos los detalles relacionados con estos casos para que puedan tener toda la información que necesiten en esa dirección. Informamos a la vez que el ciudadano haitiano que falleció en un trayecto desde República Dominicana hacia Haití y fue llevado al hospital de Azua con fines de hacer autopsia y que fue tomada la muestra de COVID salió negativa. Con esta información suman 11 los casos positivos de covid 2019 y esperamos servir a toda la comunidad nacional e internacional las informaciones pertinentes a partir del día de mañana, cuando tendremos más detalles sobre este, estos datos que acabamos de servir bien pueblo dominicano ya escucharon al ministro de salud pública quien dijo que tenemos seis casos nuevos confirmados vamos a esperar los detalles cuál es la sintomatología que presentaban cada uno de esos pacientes saber el lugar de procedencia y el contacto que tuvieron con cuáles personas tuvieron contacto esos pacientes que dieron positivos también vigilar sus familiares y el lugar donde ellos estaban ubicados así que ya saben Continuamos dándole informaciones a todos ustedes para que se mantengan al tanto sobre estos nuevos casos que sigan apareciendo. El doctor Renoso estuvo con ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye.